Muchas gracias, siempre hablamos de tener el acento andaluz, vamos a tener un acento diversamente andaluz con la intervención, pero lo, lo vamos a intentar. El documento son 30 páginas, está en la página web, eh, viene de la colaboración, en los contributos de um, más de una veintena de compañeros de toda la provincia de Andalucía. Creo que en esos tiempos es de agradecer momentos de um, debate, confronto, es posibilidad de construcción junta y de síntesis, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de ese espacio. No creo que en la cabeza de quien lo haya convocado exista la voluntad de suplantar ningún tipo de eh, proceso que, entre no. otras cosas, está bastante claramente reglamentado. ¿no? Con el gobierno, el resultado de las últimas elecciones no solo se cierra un ciclo electoral que empezó en Andalucía con el 2 de diciembre del 2018, sino un ciclo largo que viene desde el 15M. Yo creo que eso es inevitable. La teoría de la transversalidad que era en el marco, de sí, de una parte a familia de Podemos, que Podemos definir populista, pues se ve hoy, creo, surclasada, da una evidencia, que es la vuelta al eje derecha-izquierda. En ese contexto, es evidente que las relaciones de fuerza que tienen los dos bloques no son suficientes para que cada partido pueda plantear las cosas como el Podemos del origen o el Podemos de, con una mayoría capaz de gobernar solo. Es decir... Que nos guste o menos, nosotros con el PSOE nos tenemos que entender, hablar y discutir. Ya decidimos en qué ámbito, ya decidimos en qué término y con qué contenido. Pero la evidencia creo que, que está ahí, ¿no? Podemos eh, y eh, Podemos Podem Andalucía eh, el problema fundamental que creo que tenga a nivel organizativo yo creo que es el debate que va, vamos a dar uh, um, vamos a dar después ¿no? pero la pregunta fundamental que creo que también tenemos que empezar a, a preguntarse si tenemos por ejemplo un mínimo de consenso sobre una cosa tan básica que un partido político que pide una federalización del Estado no puede tener una organización -federalizada, no federalizada entonces eh, eh, buscando cuál tipo eh, puede ser la solución pues parece que por lo menos Deberíamos empezar a imaginar estructuras que se pueden mínimamente parecer a nuestro aliado estratégico. ¿eh? Por lo menos llegar a este nivel, si salimos de aquí con este consenso, ya un pasetico lo, lo hemos hecho. ¿no? Eh, eh, y si otra evidencia, y existe andalucía en el debate político en ese momento a nivel estatal, después de la conformación. De, del gobierno. Yo tengo seria duda que esto sea así, no simplemente porque Unidos Podemos son los diputados de Unidos Podemos o del PSOE no representan los intereses de la clase popular andaluza, simplemente porque la conformación de la alianza estratégica que se está dando con otra fuerza política presente en el territorio estatal pone en duda la posibilidad de empuje por parte de las que son las exigencias del pueblo andaluz. Y me refiero clarísimamente al sudoku que se va a dar, por ejemplo, sobre los presupuestos sobre el tipo de propuesta fundamental en el ámbito del sistema de financiación. Esa pregunta la podemos descartar, la podemos, podemos, no obviarla, pero está ahí, ¿no? Y está ahí y creo que eh, habría que también darle una vuelta y e empezar a, a meterse, sintetizando entonces, creo, bueno, pues, federalización de la organización... ...plantamiento andaluz y otra cosa, la pregunta que muchas veces se hace... ...si adelante Andalucía en contradicción con Unidad Podemos... ...deberíamos hacerlo en otro término. ¿Cómo adelanta Andalucía puede ser un valor añadido para Unidad Podemos? ¿Cómo adelante Andalucía puede potenciar el espacio del cambio aquí en Andalucía... ...pero también en Madrid? ¿no? Eh, sin inventar demasiadas dicotomías falsas y construcciones de relatos... ...donde parece que una cosa excluye automáticamente la otra. Eh, cierro. Una organización capaz de enfrentarse al futuro necesita aparte de una estructura organizativa también un planteamiento no acomplejado en el Partido Socialista. eso va de poner líneas rojas, muchas veces sin sentido en mi opinión, pero también va en la conformación de un partido felpudo donde le permite tranquilamente a tu socio de coalición de poder hacer contigo lo que quieras. ¿no? Creo que eso no es el planteamiento de los compañeros que son ministros ahora, pero para conseguirlo hace falta, por lo menos en ese espacio, un planteamiento crítico y un poco un poquito de ambición política